Este video pretende mostrar al aprendiz el ambiente virtual de aprendizaje del SENA. Una vez que el aprendiz haya ingresado al curso al cual se ha inscrito, al lado izquierdo le va a aparecer un menú principal fundamentalmente compuesto por cuatro menús. Un menú llamado Información General, un segundo menú llamado Contenido del Programa, un tercero que son las comunicaciones y un cuarto que son las calificaciones en este caso de una Cabe anotar que en cada curso los enlaces pueden alterarse en su nombre pero básicamente son estas cuatro sesiones que todos los cursos de sena en el ambiente virtual van a estar básicamente. En tal sentido por primera vez cuando se ingresa en la interfaz en la pantalla principal central de nuestro monitor se va a encontrar los anuncios los anuncios sencillamente nos están indicando el estado actual por donde va el curso constantemente el tutor estará comunicándose con sus aprendices por medio de los anuncios por eso es fundamental que en primera instancia una vez que uno ingrese al curso los aprendices lean los anuncios para contextualizarse del estado del arte en que en ese momento se encuentra el curso. Posteriormente, y como hábito de estudio de forma metodológica, se podría abordar el curso de la siguiente manera. En primera instancia, la información general, ir a la información general, enterarse en este enlace de información del tutor. Cuál es su tutor y qué características tiene, a qué centro y regional pertenece. Lo mismo con el gestor de aprendices. El gestor de aprendices es una figura que a partir del año 2014 se ha creado en, el, en, la, en la circular número 3. ¿Y cuál establece el acompañamiento de forma técnica que se le da hacer al aprendiz? En la información del programa el aprendiz a encontrar todos los elementos curriculares del mismo curso, en este caso la descripción del programa su diseño curricular y para obtener información de eso sencillamente da clic aquí en el título de cada uno de estos enlaces y va a encontrar la descripción por ejemplo vamos a dar clic aquí en descripción del programa y eso nos va a permitir poder conocer todos los elementos curriculares del programa, en este caso eh, aquí está la versión descargable y aquí está la conformación del curso, la información del programa, la justificación observen ustedes que el mouse se me convierte en, en, en, un, en el dedo en el dedo índice de la mano, el contenido, las reglas, el cronograma y los créditos, eso es en la información del programa, de la misma manera es importante que si eh, un aprendiz, si por primera vez ha ingresado al SENA, es importante por ejemplo que ingrese a la inducción de plataforma porque este enlace le, le va a explicar cuáles son los requerimientos técnicos que debe tener en su computador para poder abordar un curso en la plataforma virtual en este caso pues aquí están todos los todas las herramientas a nivel de software que, poner, que es necesario tenerlas instaladas en el computador de la misma manera cada uno de los videos tutoriales que le va a Acompañar que le va a inducir de la manera metodológica en que se debe abordar cada uno de los procedimientos o procesos al interior de la plataforma. Participar en un foro de discusión, cómo se participa, cómo se debe enviar. Y es importante, por ejemplo, ese video, cómo enviar una actividad para cumplir con cada uno con cada una de las actividades del cronograma. Eso, observen ustedes que, en términos generales, es lo que es la sesión de información general, donde se explica. Sí, se, se dan una, una descripción de los fundamentos preliminares del curso para entrar un poco más en materia el contenido del programa es la sesión, una de las sesiones más importantes del curso ¿por qué? porque en esta sesión vamos a encontrar cada una de las actividades de aprendizaje cada una de estas actividades de aprendizaje que debemos de abordar por ejemplo de acuerdo a nuestro cronograma entonces están las actividades iniciales las actividades que son coherentes de acuerdo al cronograma de actividades que se ha establecido en el curso por eso, por cada uno de estos enlaces es que se va a entregar cada una de las actividades nos encontramos el material de apoyo de acuerdo a la, al cronograma de actividades el tutor dispondrá un material de apoyo que ha de servirle como guía al aprendiz para poder realizar las actividades en su proceso de formación y está en, en ese en ese contenido también está el foro de discusión es importante que este este foro de discusión se tenga en cuenta porque existen mínimo tres foros que el tutor debe de crear un foro social o de presentación que es lo primero que debe hacer un, un aprendiz una vez que ingrese al, al curso realizar su presentación posteriormente un foro de reconocimiento de la plataforma que hay un proceso el, el, el tutor explica existe el foro de dudas e inquietudes en este foro es importante que el aprendiz lo reconozca porque en él podrá colocar todas las dudas sí, que en algún momento eh, tenga frente al proceso de, de su formación y los foros temáticos el foro temático de acuerdo a cada una de las actividades se van eh, plasmando en, en este enlace de los foros se ven ustedes que en este caso particular de este curso el tutor ha colocado el foro temático sí que corresponde a la unidad 1 el foro temático que corresponde a la unidad 2 y así sucesivamente eh, va realizando cada uno de los enlaces de acuerdo al cronograma de actividades. Por lo tanto, una vez que el, el, el aprendiz haya reconocido el ambiente virtual de aprendizaje, se concentrará exclusivamente en esta sesión que es el contenido del programa. Para realizar alguna comunicación social académica eh, en, el, en el ambiente virtual de aprendizaje, se han dispuesto varios elementos en la sesión de comunicaciones. El foro gestor de aprendices, y en caso de que el, el aprendiz necesito alguna colaboración alguna ayuda por parte del gestor de aprendiz pues aquí por este foro lo podrá se lo podrá comunicar al gestor de aprendiz si no entiende no encuentra algún enlace si necesita generar algún puente de comunicación porque el gestor por X o y razón no no recibe respuesta del mismo pues inmediatamente podrá dárselo a conocer al gestor de aprendiz y el gestor de aprendiz e inmediatamente tomará las medidas las estrategias para lograr el aprendizaje comunique con el tutor. Existe la sesión de correo electrónico. Los aprendices podrán comunicarse con cada uno de sus compañeros con el tutor por medio del correo electrónico, una mensajería interna al interior de la mente virtual de aprendizaje y el glosario de términos mismos que componen el curso. Y por último, la evaluación la sesión de evaluación, en esa, en esa sesión el aprendiz podrá observar cada uno de las calificaciones de acuerdo al avance que, realiza, que se realiza en el proceso de formación. Espero que con este video se haya reconocido un poco mejor el ambiente virtual de aprendizaje del SENA. Nos vemos en una próxima.